Pues, eh, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en este caso eh, al ciudadano por haberle dado más de 20 estocadas a su expareja y la juez entendió que procedía por eso eh, le impuso la prisión preventiva enviándolo a la cárcel de corrección y rehabilitación Vista del Valle ¿Por qué tiempo? Por tres meses